Las competencias son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que los alumnos deben desarrollar y alcanzar a lo largo de su formación académica. Las actividades formativas que el profesor diseña y evalúa en su asignatura deben alinear estos tres elementos. Es importante que los alumnos los conozcan y sean conscientes de su importancia. Una de las funciones principales de la universidad es la generación y transmisión de conocimiento. Es verdad que hay mucha información que está en la red y, y hay muchas otras formas, hay muchas fuentes de información, ¿no? pero tenemos que tener una base en el conocimiento porque me parece importante que los alumnos conozcan cosas, no solamente tengan, sepan buscar la información, conozcan, porque si uno no conoce, no tiene los datos interiorizados, no puede inferir cosas futuras, ¿no? Empezaríamos siempre como de cero. La actitud es la forma en la que las personas afrontan las distintas situaciones que surgen en su día a día. Desde las aulas, es importante trabajar con los alumnos para que adecúen sus actitudes a las distintas circunstancias vitales. persona eh, tiene una tendencia natural a la mejora, al perfeccionamiento. ¿no? O sea, si tú es una definición de educación, ¿no? pues es un proceso de ayuda dirigido, orientado a ayudar a otra persona a perfeccionarse, a sacar lo mejor de sí mismo. Y eso, desde la teoría de la educación, ¿no? pues es muy evidente. ¿no? O sea, las personas tienen esa necesidad y esa querencia. También los universitarios. Cuando en una asignatura eh, intentas ayudarles de distintas formas, ¿no? con distintas metodologías, eh, a conocerse y a sacar algo mejor de sí mismos, yo con mi experiencia, ¿no? que ya es un poco larga, la experiencia siempre es muy positiva. Cuando hablamos de habilidad, nos referimos a la capacidad que tiene una persona para llevar a cabo una actividad concreta. En la universidad, el alumno puede adquirir y desarrollar habilidades que luego podrá poner en práctica en su futuro profesional. No debemos vivir de espalda a la sociedad. Como universidad, debemos ser capaces de dar respuesta a las necesidades que demanda el mercado laboral. La universidad tiene que ver efectivamente qué tipo de alumnos es el que queremos que salga pero a la vez tiene que ir muy relacionado con eso que nos está pidiendo la empresa. Eh, si la empresa nos dice que hoy en día, eh, en justa realidad, y viendo la realidad de lo que eh, esa bolsa de trabajo nos está diciendo, necesita X competencia, puede que sea la competencia que nosotros también hemos previsto antes eh, como universidad, o puede que no. Entonces, eh, no está de más que haya unas competencias que nosotros consideramos fundamentales y, por otro lado, que haya unas competencias que la empresa considera fundamentales porque, al final, eh, nuestro mayor logro es que el alumno entre en el mercado laboral y que la empresa esté muy contenta eh, con esos alumnos que salen de nuestra universidad. La universidad debe asumir el reto de definir, establecer y evaluar las competencias que cada título debe trabajar con sus estudiantes. No es un proceso sencillo, requiere de un estudio en profundidad en el que participe toda la comunidad universitaria, alumnos, profesores y empleadores. O sea, tener como un, un diseño de cada uno de los grados en que nos aseguremos que esas competencias uh, se van a desarrollar en asignaturas de, de, a, de cada curso. ¿no? Por ejemplo, yo que sé, pues trabajo en equipo. Pues si detectamos ¿sí? una asignatura de primero, otra de segundo, otra de tercero, otra de cuarto, que los profesores saben que ellos son como responsables, como si dijéramos, de desarrollar, de que los alumnos desarrollen esa competencia en su asignatura. ¿sí? Entonces nos aseguramos que toda esa serie de competencias a lo largo del grado, por lo menos en varias asignaturas, van a trabajar en ello. Cuando en cada curso hemos determinado dónde se va a desarrollar esa competencia, entonces ya viene el reto de, del profesor, ¿no? que es diseñar muy bien cuáles son los resultados de aprendizaje, las actividades que va a hacer el alumno para adquirir esa competencia y cómo le va a evaluar. ¿no? Una buena formación debe contemplar tanto los conocimientos como las habilidades y las actitudes. Solo así brindaremos una formación integral para el alumno.